Ahora sigue, sigue ¿Ya, ya no, creo que no acabamos. ¿Qué? ¿Qué? No me puso nada. No puso nada. No. Ah, puso... Perdón, por mi corazón le pertenece a... Espera, dónde, ¿dónde va a entrar este... ¿Cuántos años tendrá? Ah, no me hace caso, la verdad. Nunca ning ninguna mujer me ha hecho eso. Ah, se va, se va. Me pone el ojo, vente, vente, ven, bueno, ahí me ve que o, le, voy, le voy a decir: ojo, le hermoso, ojo, ¿qué te <risa> ¿O sea... <risa> <Mira, Char. risa> ojo, Me pone oa. Oh, ah. bueno. A ver ¿qué? a dónde se mete, vente, vente, vente. Ya, ¿De dónde será esto? No sé, sí? dormir. Argentina. El, el, a ver, le voy a poner un mini panda que es el... Ay, me no, estoy pasando. A ver, imagínate una palabra así que le diga mande ¿Aquí? O de pervertido viendo mi relación, no vea chivo, güey, no Ayúdame a buscar. Ah, no más se cae, no más se Está bonita. Bueno, su personaje, quién sabe, a lo mejor en la vida real está Aunque no creo, la mayoría de las que conozco aquí están guapas. Bueno, no muy guapas, pero sí, no, o sea, tampoco están feas. ¿sí? Creo que se desconectó porque no, ¿eh? que te dije que no vea chismoso. Sí, porque creo que se desconectó. O no, no sé. Te sí, pero... estoy viendo. ¡No! ¡Me no. abandonó! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Oh, ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿De, dónde eres? Ah, sí, es de Argentina, esa voy a poner de México Arriba México le voy a poner Le voy a poner Ah, este güey me, Ah, no, de hecho tú eres mi tío, ¿no? Sí Ven, ven, ven, ven, ven. Le voy a decir A ver, le voy a poner Hola. <risa> Sí, Te a ver Uh, un capo ¿Un capo? ¿Qué significa un capo? No sé A ver, busca Te voy a hacer ¿Quieres el lado de mi Te rechazaron ¿Qué? Te rechazaron Te rechazaron Si me dice ahorita que si no quiere ser mi novia, pues ya no me tengo. Le puse, si quiere ser mi novia, a ver qué me un pone. ¿XD? ¿Cómo que XD? XD es de risa, ¿no? Bueno, que yo sepa. Ajá. estar con el ligue, pero. No te conozco. Okay, te voy a poner, toma mi mano. Se, se va, se va. Se va. Mi chiquita, bebé. ¿Cuánta? eres mujer. <risa> No machis, es gay, es igual Ay, qué Ay, ven No debió haber hecho ligue Es un gay No, bebé No, bebé, no, bebé. no me ha visto no, me. Ya me vio, ya me vio No, no. Dale, bebé, te voy a poner Mejor a mi Bueno, por una Regalo de tuverco me gusta abrir. Uf, le puse... Le, me gusta abrir. Bésame a ver. Nada no, oh, no, más. Bésame a ver. O oh, eh, no. y no te pasa nada. ¿Qué dijo esto? ¿Está pegando, pegando? ya te está echando a tus manos, tus manos a ti. Mira, yo le estaba ligando. Maldito. Ay, pinche puto, me voy a voltear a ver... esto. No, no, no, te... te estaba viendo con ojos de amor, ¿eh? Ay, pinche puto. Yo te conozco, te puso David. ¿El Rubén? Ponle que no eres el Rubius. Es que te quitas el... de mamón. Oh... Oh my god. Si sí, sí, es tu de es el. Vámonos, ya vete. Me voy a tomar una foto. <risa> no seas mamón tampoco. Que ya te sientes mamoso. <risa> foto, foto. Yo atrás de mi primo. Te a poner yo atrás de mi primo. Yo atrás de mi primo. Quítense, quítense. Diles, quítense. Atrás de, eh, atrás de mí, mi primo. Ponen, pon, ponen, ponen. Quítense atrás de mi primo. No te pases. Dile, acá atrás es solo mi primo. Pone, pone, pone, pone. Para pa pa que yo también sea famoso, ¿no? No, machis. Ah, grosero. Sí, porque yo te quería hacer ligue con la chava esta. Ahora sí te va a decir que sí quieres ser tu novia. Pásame tu hija. Ahí van a saber que no eres el primo. Hey, I just met you This is crazy. A number. So call me, maybe. It's hard to know, right? Baby, baby, but he's my number, so call me, baby, hey, I just met you, and this is crazy, because he's my number, so call me, baby, and I'll all the other boys.